Gracias a todos una vez más, a todas las que hasta ahora están firmes estudiando, firmes eh, repasando, firmes eh, dándole batalla al desánimo, dándole batalla a las diferentes actividades que estamos teniendo y poniendo un lugarcito para poder estar eh, leyendo, estudiando, meditando, dejándonos tratar por Dios a través del libro de Proverbios. La clase del día de hoy, la clase que estamos teniendo esta semana, es la clase número 10 o lección número 10, nuestra clase número 13 y el título es La botella y vos. Como ya te estás imaginando, tiene que ver justamente con una de, una de las adicciones más dolorosas que sufrimos en la humanidad, que es la adicción al alcohol, el alcoholismo. La Biblia no la obvia y a mí me gustaría, ya que estamos tocando este tema de la adicción al alcoholismo, me gustaría que nosotros también reflexionemos que cuando la Biblia está hablando de esto, de, este, de esta problemática, está poniendo en énfasis al alcohol, pero también nos está dejando una puerta hacia todas las demás adicciones, a las adicciones químicas, a las adicciones que estamos teniendo, los malos hábitos que en realidad comienzan como algo mmm, totalmente inofensivo o inocente y terminan siendo dañinos, terminan siendo totalmente nocivos, terminan alejándonos de nuestra familia, alejándonos de nuestros seres queridos, alejándonos de los propósitos, los sueños que alguna vez elaboramos, que alguna vez pensamos y, y esto, este, este mal paso que damos no lo hacemos del todo eh, conscientemente al principio y luego, cuando queremos salir, se nos hace muy cuesta arriba. Nosotros, aquí en la Iglesia Bautista del Centro de San Luis, tenemos un programa que es realmente muy, pero muy bueno. Se llama Celebremos la Recuperación y, de paso, ya que estamos en este estudio, te invito, si estás vos o alguien conocido, sufriendo por diferentes adicciones, sufriendo diferentes hábitos que no puede salir, que pueda estar de esta manera... Teniendo ayuda, una ayuda espiritual, una ayuda eh, formal, una ayuda de un grupo que está teniendo unos, unos testimonios de recuperación tremendo. No solamente de las adicciones, también de los dolores, también de los diferentes hábitos, también de los diferentes duelos y, y, y aún traumas familiares traumas de, diferentes, eh, de diferente índole, pero justo que estamos tocando el tema de la adicción al alcoholismo, me gusta que nosotros podamos tener esta opción. Vamos a nuestra lección. Eh, dice nuestro primer párrafo o nuestro primer subtítulo, la elección ser sabio o ser engañado. Y nos lleva a un versículo de Proverbios, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. De acuerdo a este versículo, una persona puede ser fácilmente engañada por el vino. Según este versículo, ¿quién es necio? El que no es sabio, obviamente. El que yerra por el vino, el que yerra por el alcohol, el que yerra por este hábito que, como ya digo, comienza de una forma inocente. ¿Quién no tomó una copa de vino? ¿Quién no tomó una copa de sidra? ¿Un vaso de cerveza? ¿Quién no lo ha hecho? El problema no es hacerlo en esa forma inocente, sino cuando comenzamos a depender y cuando nuestra alegría o nuestra festividad o nuestro encuentro solamente está centrado en este hábito. Por tanto, dice Efesios 5, 17 y 18... Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Dios quiere que seamos sabios o necios. Dios quiere que seamos sabios. Entonces dice, no seáis insensatos, sino entendidos. El versículo 18 de Efesios 5 dice, antes bien sed llenos del Espíritu, y antes dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución. Entonces, de acuerdo con este versículo, la persona sabia es aquella que no, y ahí vamos a completar en nuestro estudio, no se embriaga con vino, sino que es lleno del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Galatas 5.16 Una persona se puede emborrachar, pero ¿una persona puede ser llena del Espíritu Santo? Qué gran pregunta, ¿no? Y dice Efesios 5.19, yendo al pasaje anterior, Hablando entre vosotros con salmos, himnos, Cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5, 19 al 21. ¿Qué debemos buscar en la vida de una persona como evidencia de que él o ella está realmente lleno del Espíritu? Y su comportamiento cambia, su manera de hablar cambia, su adicción hacia los diferentes, eh, diferentes hábitos que lo llevaron a, a, a una perdición en su vida, comienza a transformarse en himnos, en canciones espirituales, cantando, alabando, sus palabras comienzan a ser diferentes, entonces una persona llena del espíritu comienza a tener algo totalmente transformador en su vida. Y esto es el punto que eh, este estudio nos está llevando a que nosotros meditemos. Vos podés salir de tu adicción, vos podés salir de tu problema, vos podés salir con Jesús, con el Señor, con el Espíritu Santo. Y el Señor te dice, yo te quiero llenar de otra cosa. Yo no te quiero eh, dejar que vos sigas haciéndote daño y haciendo daño a, lo que, a los que amas. Yo te quiero llenar de mi Espíritu, dice el Señor. Mirá, en Juan capítulo 7, versículos 37 al 39, lo que Jesús estaba diciendo a la multitud. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie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 Y te estoy ofreciendo una salida, hay una salida para tu adicción, hay una salida para tu problema, hay una salida para tu dolor, esa compulsión que no te deja avanzar, eso que estás bebiendo todo el día ¿eh? de una botella como cual si fuera vino y por ahí es realmente vino o es realmente alcohol o es realmente una adicción química o es tu propia adicción a tu propio encierro es tu dolor que no te deja avanzar, es esa frustración que te quedaste en ese lugar y no pudiste salir más de ahí, Dios te quiere sacar y Dios te quiere llenar de algo distinto. Dios te dice, yo quiero cambiar, trocar, sacar eso que tenés que, que te está matando, que te está solamente aislando, que te está llevando a una vida de frustración y yo te la quiero cambiar por mi espíritu. Y mi espíritu cuando viene hace realmente maravillas. Así que yo te invito a que en este tiempo podamos ser llenos del espíritu. ¿Qué te parece si oramos? Si ¿Sí? en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, en el momento en que estés viendo este video, oramos juntos. Y seguramente, como ya te dije al principio, por ahí este, vos no estás sufriendo de ningún tipo de adicción química ni este, líquida. Pero sí tenés problemas que te han dejado o te han llenado y que necesitas sacar esos problemas, vaciarte de esas frustraciones. O si estás sufriendo adicciones, o si este tema justamente viene exclusivamente para vos. Y entonces yo te estoy invitando a que nos salgamos de esa negación, de decir, no, ese problema lo tiene el otro, yo solamente eh, bebo cuando, cuando hay oportunidad nada más, y bueno, me pongo un poco alegre, o un poco agresivo, o me duermo. Bueno, yo te invito a que salgas, a que salgas de tu adicción, a que salgas de tu dolor, a que salgas de tu hábito, a que salgas de tu estado de aislamiento, a que salgas de tu negación, a que salgas de todo lo que te está apartando de lo que Dios quiere para vos en este tiempo. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Juntos ahí donde estamos, oramos y le decimos a Dios que Él nos llene de su Espíritu Santo. ¿Te parece? Oramos. Gracias Dios porque esta oportunidad que estamos teniendo es una oportunidad que viene directamente de vos. Y vos estás tan preocupado por, nuestra, por nuestro estado, por nuestra recuperación, que tenés ganas de darnos una oportunidad. Y Señor, aquí estamos los que estamos sufriendo diferentes situaciones, los que estamos luchando, batallando con diferentes problemas. Muchos estamos con esta situación del alcoholismo, pero también muchos estamos con las drogas. Muchos estamos con los dolores, con los duelos, con las separaciones, con los divorcios, con los problemas familiares que nos han dejado un vacío y lo hemos estado llenando con nuestra autocompasión y a veces lo llenamos con el alcohol, a veces lo llenamos con la droga, a veces lo llenamos con el aislamiento y Señor, no salimos de nuestra negación, pero viene tu palabra y nos dice hay una salida. Yo los quiero llenar de mi espíritu. Yo los quiero llenar de un agua viva que va a brotar y que va a salir por los poros y que va a cambiar, va a transformar nuestra vida. Gracias Dios porque vos estás haciendo un milagro en este mismo instante y nos estás llenando de tu espíritu. Gracias Dios porque vos estás haciendo una obra de restauración en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos y te agradecemos por todo lo que estás haciendo. Gracias Señor. En tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Amén. Yo te invito a que en este tiempo nosotros podamos tomarnos fuerte del Señor. Si estás sufriendo alguna de estas situaciones que estamos detallando aquí u otras, venite a celebremos la recuperación. Venite a celebremos la recuperación. Mandame un mensajito y vamos a estar eh, ayudándote, vamos a estar dándote el apoyo, vamos a estar juntos saliendo de un problema que realmente nos ha estancado. Gracias, yo te invito ahora que podamos eh, compartir y que podamos autocompletar toda la lección y nos estamos viendo mañana, el día miércoles a las 20 horas por Facebook Live. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana.